Hola que tal mi gente, en el día de hoy vamos a ver cómo yo puedo personalizar el icono de una carpeta yo tengo una carpeta aquí que yo quiero personalizar que se llama Avance IT y me gustaría que esa imagen, esa imagen verdad, sea eh, mi icono de esa carpeta, bien entonces yo voy a hacer algo, yo voy a dar clic derecho y luego me voy a ir a propiedades y en propiedades voy a darle a personalizar cuando le da a personalizar me va aquí donde dice cambiar icono vamos a dar un clic y me va a salir una opción de muchísimas eh, imágenes que por defecto tiene eh, el Windows que ya trae, trae integrado. Vamos a coger esa del mundo con el mouse y le vamos a aceptar. Si ustedes se fijan, miren cómo se cambió. Le doy a aplicar, luego a aceptar y miren ya cómo se modificó. Pero yo quiero que sea una imagen mía personalizada. Entonces vamos a dar de nuevo clic derecho propiedades, personalizar, cambiar icono. Vamos a darle a examinar Como esa imagen está en el escritorio Yo voy a buscar en el escritorio Si me fijo La imagen que yo quiero Que es esta No está ¿Por qué esa imagen no está? Porque esa imagen no tiene un formato ICO El formato de esa imagen Es PNG Entonces necesitamos Que para que se pueda usar como icono Que tenga un formato que sea ICO, entonces vamos a ir a Google y vamos a cambiar el formato de esa imagen de esta que está aquí. Entonces, vamos a en Google vamos a escribir convertir ICO. Hay muchísimas páginas, eh, pero cualquiera, cualquiera funciona bien. Vamos a tomar la primera, convertir imagen a formato ICO. Entonces vamos a, dar a seleccionar archivo. Mi imagen está en el escritorio, mírenla ahí. ¿verdad? Ahora está cargando, vamos a esperar a que termine de cargar la imagen, fíjense cómo dice Avance IT Logo PNG, eso significa que tiene formato PNG, queremos que sea punto .ico, si se fijan ya se completó, la, la imagen ya subió en el servidor de esa página, ahora vamos a dar aquí donde dice Iniciar Conversión. me va a llevar a la página cuando le dé a iniciar conversión, ya se hizo la conversión se fijan, dice apt.icon, entonces la vamos a descargar y miren aquí cómo ya se descargó, se descargó dos veces pero no importa entonces simplemente lo que vamos a hacer es que ahora ¿verdad? ok, ya la imagen se descargó, le voy a, voy a ir a mi carpeta, clic derecho, propiedades personalizar, cambiar icono, le voy a examinar como por defecto aquí todo está en carpeta de descarga, me voy a descargar. Miren ahí la imagen que yo descargué. Le voy a dar a abrir. Aceptar. Aplicar. Y luego aceptar. Y si se fijan ahora, miren cómo ya se cambió. Vamos a abrir la carpeta. Miren ahí todos los archivos que yo tengo dentro de esa carpeta. Entonces la imagen está en descarga. Un consejo, la imagen debe moverla a otro lugar que no sea la eh, descarga. Si la imagen se borra, automáticamente se va a borrar el icono. No se van a perder los archivos, sino que se va a poner normal de nuevo como esta carpeta. Bien, hasta que ha llegado este video. Mi gente, no olviden suscribirse, darle a like y estamos contentos. ¡Feliz año nuevo!